Eso dijiste tú. ¿Eh? Ay, ay, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Señores, hay que, ay, ay, ay, ay, ay. hay que hacer una sesión. Este hombre. Los leones quitipó del toque de queda. Los rabiosos del toque de queda. Los quitipó. Ya, quitipó. Quitipó, oye, esa vaina. Quitipo, digo, los, los chucheros que le suben arriba los carros. Los, yo no he sentido eso porque yo lo que tengo es un motor y llegué todo mojado. Pero, eh, di que los quitipó, los... Ponme una imagen para que la gente vea que no conoce que es lo pi... lo, lo los quitipó. Los leones, los leones, los leones no es un equipo. Los bacanos, los que son... Señores, el pasado ay. fin de semana... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! Y la carrera de toro que hacen en España, <ríe> no lo hay. El pasado fin de semana se volvió a ver escenas bochornosas de personas violando el toque de queda y las medidas de distanciamiento impuestas por para frenar los contagiados del COVID-19. Uno de los videos muestra el momento en que una mujer detenida durante el toque de queda se enfrenta física y verbalmente con un agente de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito, DGC. El hecho ocurrió en la intersección de las Avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. También fueron captados momentos en los que ciudadana violaba el toque de queda, señores. Miren eso, ya. Yo creo que la más... Yo creo bueno, que no, no, no hay una mascarilla por el ahí. ¿Cumpleaños? Y es un cumpleaños, están celebrando con Félix. Cum, cum, cum, cum, ¡Cumpleaños! Felic, cum, cum. Cumpleaños A la sirena. Con tu y mi cocho llevan para arriba. Esto es increíble, señor. Dentro, Esto es increíble. Todo tiene mamacita. Miren eso. Es increíble la inconsciencia que tiene la gente. ¿Pasó eso, neto, sí sí No la ves que tener cuidado me <risa> no yo me devuelvo de una vez volado contigo y, con y que a mí me pega todo y tiran una ráfaga de 20 tiros ve, miren eso esa ve, mujer ve. debe ser sometida to... miren mire y Se no voy a la... poner un ejemplo con esa mujer miren miren miren la una barbaridad. gente una gente que la ay Dios mío esto... también a las autoridades que anden con mujeres policías para... atención general atención general yo atención atención general tiene esa unidad de meterle mujeres esas mujeres grandes que hay ahí en la Policía Nacional claro, miren el show que está haciendo esos oficiales que quieren estar en su casa porque los oficiales quieren andar así en la calle ellos quieren estar en su casa, tranquilos, Mire esa señora miren, es regozo es ¿eh? una fiera mire miren, miren qué leona señores, miren, miren esto es increíble, la falta de conciencia sí, esa gente trabajando. Es eh, eh, eh, un, un abuso, sí, si, sí. Si exacto. Claro. Y lo lindo del caso, que mira, y eh, agrede también a los policías, eh, si eh, los eh, policías eh, le agarran eh, y, y le... Si, si, si <risa> es en Estados Unidos, le dan una llave para que se tranquilice, claro. pero si aquí claro. es un abuso... Claro, eso es así. Mira, si en Estados Unidos esa mujer le dan golpe, que hay una tambora eh, eh, en el anuncio de aquí de Telenor. Navidad con Telenor, Navidad con Telenor. Le había, por cierto. Si es... ¿sí? claro, no, no, no, no, no, no. Tenemos que hacer uno nosotros. Oiga, <risa> ¿y cómo? ¿Y cómo? Y cómo que Villa, oye, Villalona, encojonado. Encojonado, Villalona. ¿Qué es esto? Dios mío, Génesis, vete tu mano. ¿Eh? Esto es increíble, no, señores. Yo siempre lo he dicho y lo digo a mi familia, como yo ando transmitiendo el toque de queda, un grupo de amigos que si usted va a salir, hágalo antes, porque usted no tiene razón. Ahora, si hay un enfermo, o algo usted tiene que salir de emergencia o pasó algo, usted lo explica eso. ¿Me entiende? Pero no que usted está borracho, usted borracho con un vaso de roma, usted va a decir que usted estaba haciendo ¿Sí? una diligencia. Porque cuando hacía un decreto que lo dio el Presidente de la República, eso fue decreto, eso hay que respetarlo. Y que todo el mundo tiene conocimiento ¿Usted de ¿Usted está eso? cansado? Todo el mundo estamos cansados. Estamos hartos. Porque nos trancan, si nosotros nunca habíamos trancado. Sin, sin cometer delitos. Sin cometer delitos, nos, nos, nos dieron llave. Entonces, para que esto se pueda calmar, usted tiene que someterse a las leyes. Entonces, mira, y lo que agarran presos es que están bebiendo o, o, o están haciendo un desacato. Y en busca de nada, porque si usted se va a beber su cervecito, hombre la iba a hacerla en su casa. Yo me tiro mi traguito los domingos temprano. Ya la adopto yo dando más cariño y amor. A las 2 de la tarde, ya tranquilo, y duermo dos horas y me levanto nítido. ¿No entiende? Exacto. Y así detrás. pero usted no puede ponerse. Aquí hay, aquí hay, están sinvergüenza aquí en, en este pueblo. Que hay tigres que duermen de día y se levantan a las ocho y media para salir, para el toque de queda. Entonces lo agarran, le, le aprietan a la esposa. No es defendiendo a la policía, estoy cuidándolo a usted. ¿Tú entiendes? Entonces claro. no, no quieren entender, Villalona. Ahora sí si hay flaco, el flaco, yo andando el flaco no lo van a montar. Porque ya está saliendo de su trabajo. Y tiene, su permiso? Y tiene, ¿Y su, tiene permiso? su permiso. Ahora, ellos hay personas también que cogen los permisos, para, los para, permisos para otra right. cosa. Y, y se vuelven virales. Sí, se vuelven virales y no dan los créditos. Porque... Y son influencers y son también. también. Y, y, y, y, y, no, y no dan los créditos porque nosotros... Fue, ¿eh? no dan y ya créditos. están en programa. Y no, eh, sí, y no quisieron. Claro, pero no se pudo, pero imagínate, así es la cosa. Así es la cosa. Entonces, pues, usted debe cuidarse, señores. Vámonos a una pausa, Carlos. Y Vámonos a la primera nos pausa. Nos bebemos un cafecito y después vimos para atrás. Vamos a la pausa, Villalona. ¿Qué?